Son las 7 y ya está oscuro Sí, qué mal Domingo 4 de abril eh, hoy, día, hoy día entramos al eh, horario invierno Tiene una extraña sensación de nostalgia acordarme de las vacaciones Antes me gustaba mucho este horario Encerrado es distinto ¿Cómo en nuestras vacaciones? Pero se hizo fue raro porque a mí me gusta planificar Ya No pudimos Pero igual salió bien Sí, salió bien Sí, se pasó bien, más o menos fue así. Hey guys. Lunes 8 de marzo, estamos preparando una salida de vacaciones. Voy a aprovechar esta oportunidad para ir a visitar a mi familia en Valparaíso, pero voy anunciaron que Valparaíso vuelve a Fase 1. Pero nos vinimos igual. Ya quiero darnos un tour. Ya, esto es el baño, que está muy bonito. Mira una botella de vino, de hecho. Sí. Y aquí está la cama. ¿Quién va a dormir el rincón? Yo no quiero dormir el rincón. Los cuadros. De vértigo Todo lo que es el grafiti. Mira, esto. ¿Qué es eso? Welcome to Winebox. Cosas que no son raras Cocina que no voy a usar. Nunca Pero me gusta esto porque te voy a hacer un tecito ¿Cierto? Más cuadros. Ventita, Sillón Y... chanan Esto es lo que más me gusta Vista Al puerto Lindo ¡Hay vinos! ¿Cuál ¿Claro? Este, mira ¡Qué loco! Beso negro ¡Epa! ¡Oiga! Es hora del review. Bueno, a solo que tengo frío. ¿Es algo más que decir? <risa> no me qué? gustó tanto el ciliche que el pescado estaba muy helado. Creo que ese estaba congelado y lo sacaron. Eso. Pero, pero, pero, el fondo. Era un salmón con un arriba como con una pastelera de choclito con mucha albahaca. Mucha albahaca, mucha albahaca, mucha, mucha. Me gusta mucho la albahaca. Pero espérate, no me quedó claro. ¿Cuánta albahaca tenía? Mucha. Y yes. así, pues nos vinimos de vacaciones a Valparaíso para... Hoy oh, me, me, muy oscuro. Un poquito fuera de la, de la ciudad. Almorzamos, caminamos y después nos fuimos a tomar unas cosillas en el bar que está encima del, de donde nos estamos quedando. tomé una, una cerveza súper rica, un trago se llama varón, <risa> que tiene Jaggermeister, jugo de manzana, limón y... no, limón y menta. Exquisito. Exquisito, muy rico. Y me pedí un Jagger mojito, que también estaba rico, pero con el... como el varón estuvo exquisito. No se compara. Y ahora estuvimos viendo en las internets, viendo todo lo que es la... Las memesiones. Eh. Aún no puedo superar la vista que tiene la pieza en realidad. Miércoles 10 de marzo, estamos en nuestro tercer día de vacaciones de veranos. Me puse doble calcetín. ¿Lo... Entiendo, ¿Qué el clima? no entiendes? El clima. Ah, ya. Yeah. Cagar el frío, ahora llega acá a cagar el caldo. <risa> Aproveché de ver a mi familia, a mi hermana, a mi sobrina Que no las veía hace mucho, mucho, mucho rato Así que básicamente no me dediqué a grabar Sino que me dediqué a sentarme ahí Estar ahí presente en el momento Por lo cual no, no tengo imágenes. Nos devolvimos a Santiago porque Valparaíso pasó a cuarentena Y nos fuimos a la segunda parte de las vacaciones Muchas gracias. Por favor, sí. Vamos gracias. Bienvenidos. Gracias. Saludcita. Salud. Ah, este es el baño. Amor. ¿Y esta es parte de la, este la pieza? En living. ¿Y esa parte aquí? No, para, que podemos salir de los ¡No! Gracias por preferirme. Esperemos que sienta esta nuestra casa como suya. Sin duda, será una experiencia memorable. <risa> Amor, ¿qué te parece? No, estoy así. Shock. Yo solamente para molestarte, voy a dejar en claro. Acá no, no quería venir para acá. No, sin sí que diga. No quería venir para acá, fue como la última opción. Olvidémonos de eso, hagamos salud. 1.700 de Europa es uno de los viajes de Don Ricardo. Don ah. Ricardo actual dueño de la viña Santa Rita. Perfecto. Mm. 1700. Claro, es la pieza más valiosa de la casa. Wow. La única que yo siempre digo es la pieza que se mira pero no se puede sí. Es en la enredadera. Que es una bugambila que está en los récords de Guinea como una de las más altas de Sudamérica. Es verdad, que tiene una Parte ahí abajo, en la base, digamos, tiene más de 40 metros de altura. Parte de una de nuestras etiquetas, el bucambiel, que es una especie espectacular. Hay tanto por grabar y sacar fotos que es como que abrumante, ¿no? Sí. Son los jardines de Doña Paula, porque aquí vivía Paula Jara Quemada, esta mujer que escondió a los 120 soldados y por eso la Viña Santa Rita tiene el vino 120. Este es el jardín de su casa, este es el pequeño jardín. Mira esta casa que onda. ya hicimos el turto así ya cachamos a dónde, dónde a dónde vinimos a quedarnos básicamente este es el esta es la casa que está más cerca del de la producción del vino de la señora puta de los ¿cómo? ya se me olvidó la wea. No, nos estamos quedando en un hotel que se llama Casa Real es la casa de veraneo del fundador de la Viña Santa Rita Domingo Fernández Concha primo de los dueños de Conchito, todavía en familia. Este es el patio interior, ahí está la casona. La cara está ahí sus fotos, eh, aprovechando de hacer selfie. Algo que no me había dado cuenta es que, bueno, eh, la fuente tiene esta forma de cruz. Detrás mío está la casona, a... detrás de ella está la entrada. Pero uno podría decir que este, esta línea que va desde esa estatua cruza esta y va hacia allá, es la línea de este o este. Por allá sale el sol. Y por allá se esconde. Y nuestra pieza está por el sector, dando la vista hacia el parque. ¿A dónde vamos a ir ahora? Después que la cara termine su sesión de fotos. ¿Se permite, igual? Me dieron esta canastita con vinitos y con una tablita con quesitos, fruta y unos pancitos. Parece que tienen pollo. Bueno, ya pasó. Ya estuvimos en la piscina. Ahora estamos disfrutando un, un subión blanco bastante ligero. Muy, muy suave en, en boca. Ah, membrillo, ciruela. La suave de golvino. <risa> Tenemos una disgustación acá. Tenemos un, un subión blanco, un semillón de palta. Y doña Paula Malbec, la cepa favorita de la cara. Hoy pan. Yo sí soy en las vacaciones. Queda poco. ¡No! Ya, vamos a llegar, oh. llegar. Llegamos a un lugar muy especial de la casa. Eh, es una estructura cerrada. Tiene su espacio de agua. Actualmente no nos podemos meter porque es como... Hay tanta naturaleza, hay animales, qué sé yo, que entonces le echan ciertos químicos al agua para... Por lo cual... No podemos tirarnos porque nos quedaríamos sin pie. esto es un baño romano. Tiene Está cerrado porque este era el lugar donde las mujeres y los niños venían a bañarse. Porque no se podían bañar con los hombres. El pudor. Por un tema de pudor. <ríe> bueno, y aquí hay una zona como para sentarse a conversar si ya no quiere estar en el agua. Um, lo, en la esquina ahí estaban los vestidores. También hay un vestidor por acá. Porque si no, se, se hacían las filas muy largas. <risas> parque Centenario, estamos en los baños romanos de la hacienda. Que hoy día se llama el Hotel Casa Real. Y que era la casa de veraneo de Domingo Fernández Concha. El hombre acá dijo, puta tengo dos lucas, voy a hacer vino en Chile. Voy a tener una casita al lado. Y mandó a hacer este parque, que en verdad tiene... Todo lo nativo se echó abajo, lo cual igual penca, pero trajo especies de todo el mundo. Son 40 hectáreas de parque. Como todo es propiedad de Los Claros, es un lugar hermoso. Y la atención espectacular. 6 eh, estrellas de 5, lejos. Y eso fue nuestras vacaciones 2021. Que no tienen nada que ver con las vacaciones que teníamos planeadas en el 2019, principio al comienzo del 2020. Eh, siento que estas imágenes no le hacen justicia al, al Hotel Casa Real ni al todo el sector de la Viña Santa Rita. Muy, muy, muy bacán. Eh, hasta aquí nomás de dejamos este vlog. Y no fue hace tanto las vacaciones, pero ya se recuerdan con un dejo de nostalgia. Ya con horario de invierno, esto fue un blog de sauce y nos veremos en el próximo video. Y la cara está impresionada por el jabón. ¿Es ¿Qué es Pero no te lo dominico. ¿Qué, qué mira? Me encanta Me quiero llevar todo